Hoy voy a mostraros cómo podéis crear una pirámide de población utilizando software libre. La pirámide que vamos a crear es la de la provincia de Alicante del año 2011. En un vídeo anterior ya vimos cómo descargar los datos necesarios de la página del Instituto Nacional de Estadística. En esta imagen vemos cómo quedará el resultado después de unos minutos. Paso 1. Preparar los datos. Utilizaremos LibreOffice, que es la suite de aplicaciones de Ofimática de software libre más potente del mercado. Funciona en los principales sistemas operativos, Linux, Windows o Mac, y no hay que pagar licencias de ningún tipo para utilizarlo. Una vez abierta la hoja de cálculo, lo primero es asegurarse de habilitar la edición. Vemos lo que contiene la tabla y podemos eliminar algunas filas que sabemos que no vamos a necesitar. Los datos realmente importantes son los de población y los grupos de edad. La pirámide deberá mostrar porcentajes, pero tenemos datos de personas. Utilizaremos la función suma para calcular los totales por sexo y también el global. Lo más rápido es utilizar el botón de la barra de fórmulas, así no tenemos que escribir la fórmula a mano. Copiamos el total... Ahora, creamos dos columnas en las que vamos a calcular los porcentajes, e introducimos la fórmula. Igual, primera celda de población por 100 y dividido por la población total que hemos copiado hace un momento. Ahora, pinchamos en la esquina de la celda y arrastramos para copiar la fórmula al resto de celda. Arrastramos la fórmula también a la columna de mujeres y hacia abajo. Finalmente, si sumamos los porcentajes totales de cada sexo, nos da el 100% y así sabemos que está bien.